No tengo cabeza para hablar de nada hoy. En definitiva, la muerte es un es un compromiso humano, así como dice el eslogan de un partido por ahí. La muerte es un compromiso humano porque estamos comprometidos con ella. Hay un día en la vida de los seres humanos en que tú tienes que encontrarte con, con la muerte y su guadaña. Y eso es inexorable. Pero yo decía en un comentario acá hace un momento que los seres humanos, independientemente de que trabajemos el tema y hablemos de la muerte, no estamos preparados para recibirla. Sobre todo, recibirla de ciertas personas. Vamos a recibir esta llamada y yo continúe cuando termine el amigo que está al teléfono. Buenos días. Buenos días. Buenos días a ese gran equipo Buen día. que bueno, cada sí. mañana nos orienta con la comunicación y los temas que tan importantes son para el desarrollo social de San Francisco de Macorís y toda la vida bueno, eh, bien, yo, no la puedo, yo siempre veo este programa y, y como uno se siente hoy pues a uno le gustaría también que todo el pueblo a través de ustedes sepa que uno saca un tiempo de, la, de los afanes políticos para conectarse con la realidad que vive nuestro región y todo lo conoció a William, un hombre que no le importaba bandería política para darte participación, eh, para interactuar contigo, para hacerte reír y él no le sacaba una sonrisa a cualquier persona. Yo cuando di mis primeros pasos en, en la búsqueda de hacer un espacio de comunicación allá en Telenor, eh, William fue que sin importar quién yo fuese, me abrió la puerta de su oficina, nos incluyó, nos todo totalmente gratis. Y la, y la formación que él le daba a todo el que lo buscaba, eso fue eso ha sido lo que ha marcado la diferencia para que este hombre hoy, eh, todos reconozcamos eh, lo que él ha sido. Y consejente al proceso eh, vamos a vivir el domingo, lo más importante es que somos todos eh, franco francomacorizanos, que somos todos ciudadanos, que el lunes vamos a estar todos abrazados, que la campaña eh, negativa que se acrecienta de todos los litorales políticos, no de uno ni de otro. Eh, eh, lo mejor es hacer ver la cosa positiva de nuestros candidatos. En el caso mío, resalto las condiciones de la mujer que es Milen y Núñez. Y en el caso de los opositores, debieran eh, eh, exhibir las condiciones positivas que tiene el candidato a la alcaldía de, de su partido, que la tiene. Y no enfracarnos en lo que se está viendo en las redes sociales, cosas que, eh, que les dicen mucho del Franco Macorizano, porque un, son Franco Macorizanos los que se atreven a escribir las cosas de todos los litorales. Y el próximo domingo, por primera vez, San Francisco tendrá la oportunidad de elegir su sala capitular, porque tenemos un voto directo personalizado conteniente a los, a los regidores. Está del San Francisco elegir el tipo de sala capitular que quiera, porque las últimas han dejado mucho de qué hablar. Bien. Rafael, Diego, ambos, que un Rafael, no te vayas no, para, para hacerte para una ti. pregunta. Gracias. ¿Estás ahí, sí. Rafael? Sí. ¿Estás ahí? Sí. Es cierto que a ustedes los candidatos a regidores del PLD le están dando 100 mil pesos semanales para la candidatura. A todos, a todos los entes políticos, los partidos les estimulan cuando son candidatos uh -huh. que no vengan con esa, como una parapenaria de campaña. Sí, sí. A pero... todos. Pero 100 es el monto? mil pesos mensuales. Que, que, que los estimula. Rafael, ¿cuánto Dígame? es el monto? Porque es una información, me imagino, debe ser pública o puede ser pública. ¿Cuánto es el no, monto no, más no. o menos? No bueno, necesariamente eh, el tuyo. Algunas veces, eh, eh, por ejemplo, en, en el caso, eh, Dan, que nunca, que nunca había sido el caso, pero cuando tú eres candidato, te entregan eh, eh, ayuda eh, económica para estimular el proceso electivo y para organizar los procesos. Del día de a los delegados y cosas así. Que no se caiga para atrás a nadie de ningún partido político, porque todos estimulan a los candidatos en términos económicos. Está bien, bueno, pero, la, pre pero la pregunta: ¿es verdad que son 100 mil pesos la... semanales? Se fue. Se fue, no, gracias. gracias de ahí, de ahí. No. Dice... Se entregan partidas para hacer el trabajo político como lo hace el PRD. Sí, sí, todo todos los partidos lo, lo, hace lo hacen. Y como lo hace el PLD. Sí, sí todos los partidos lo, partido lo hacen. Gracias, Rafael. Bueno, yo decía cuando me interrumpió la llamada, hablaba y ponderaba el hecho de que los seres humanos no estamos preparados para la muerte y menos para la muerte cuando la muerte nos toca tan de cerca con personas que son muy del entorno de uno. Y eso ha pasado hoy, eso ha pasado, bueno, pasó ayer en realidad, cuando en horas de la tarde supimos del fallecimiento de, de William García. William García no fue solamente un locutor. William García no fue solamente un comunicador, no fue un, solamente un presentador. William García fue definitivamente un personaje que dedicó su vida a hacer, primero lo que más le gustaba que era comunicar, maestro del buen hablar, maestro del buen decir, maestro eh, de una categoría histriónica que muy pocas veces usted la encuentra y que pienso que tal vez no volveremos a encontrar en mucho tiempo, porque no solamente combinaba la palabra, sino que también combinaba gestos y actitudes. Sabía dónde poner cada cosa, sabía dónde poner cada frase en el lugar preciso y adecuado. Por eso era un maestro y por eso todo el mundo lo trata como tal. Ha fallecido de una manera inesperada, como una forma, quizás la, las, las muertes que más duelen son esas, Gente llena de vida o que aparentemente están llenas de vida y que de un momento a otro fallecen y nos dejan el alma desolada. Eso ha pasado ahora con la muerte de este querido hermano. Lo conozco desde que era, de, de que era muchacho y sé de su impronta, sé de su, de su trabajo, sé de su actividad. Eh, decía Fulvio al principio que William le enseñó senderismo... Eh, William primeros siempre... Primeros auxilios. Primeros auxilios. Siempre estuvo ligado... Marchar. A marchar. Siempre Mucha disciplina tuvo, militar. Sí, siempre estuvo ligado a enseñar a los otros. Eh, William y yo nos no, no tratamos muy de cerca, tan de cerca, bueno, como hermano Y estuvimos, trabajamos juntos y fuimos competencia. En muchísimas ocasiones, muchísimos aspectos. Yo fui, su, yo fui su profesor en la universidad, él fue mi maestro en la locución y así nos desarrollamos en nuestras vidas, así desarrollamos nuestra relación y nuestra amistad que rebasa los límites de la amistad y se convirtió realmente en hermandad. Tenemos una llamada. Buenos okay. días qué tristeza yo sí extrañaré ese abrazo esa su sujerización donde quiera que me encontramos le habla ésta pastilla, Yo ya me hice amigo de vez de mi hija Yo creo que aquí en San Francisco no hay una persona que no dejará me oír una lágrima. O nuestro amado William. A ti te dicen amado de nombre. Y yo nos conocemos, amado también desde pequeño. Yo me crié, mi mamá confonda ahí en la salida del agua. Y William, desde que estábamos jóvenes, siempre ese abrazo, esa sonrisa, ese consejo, que nunca estaba de más. Va a su gesto y nos acompañamos en nuestros sentimientos. Gracias, eh, muchas gracias. Eh, bueno, eh, William comenzó la televisión junto conmigo. porque yo comencé a producir cóctel de la noche que se transmitía en las primeras ediciones se hicieron por el canal Canal 8 en ese tiempo que hoy es el 49 y posteriormente a mi salida de cóctel de la noche por asuntos profesionales eh, eh, William fue el siguiente, el segundo productor de cóctel de la noche que inicia como les digo la televisión local, pero este canal donde estamos, el canal 8, el canal 12 eh, William fue fundador. William, nosotros comenzamos en, el año, en los año en los finales de los 80, comenzamos el primer programa de comentarios y análisis en la mañana, Talk Show Mañanero, que estaban ya de moda en Santo Domingo, aquí en San Francisco de Macorís, eh, Matutino 94, en la emisora de mi querido y difunto hermano Ernesto, Ernesto Grullón. Y luego William que colocó, por eso decía que llegábamos llegamos a hacer competencia, comenzó un nuevo día en, en Ibis Radio, en Ibis Radio, en la H-102. Posteriormente yo pasé a trabajar con William en un nuevo día y abandoné Matutino 94 y luego volví a Matutino 94. Y así fue toda nuestra vida, así fue toda nuestra relación. El último programa, Viva San Francisco, en el canal 14 que se transmitía de 12 a 2 de la tarde, un día me, nos vemos en la calle y me dice, mira, yo necesito, ya que tú estás como en pausa en el Ministerio Público, que puede hablar toda la pendejada que se te ocurra, ve para allá para que hablemos, coge un día, coge un día, 15, 10, 15 minutos. Y cuando le digo, William, ¿y, y, ¿pero qué sesión tú quieres? No, hombre, hablamos de cualquier cosa. Y así se llamó la sesión. Fue el último trabajo juntos que hicimos se llamaba hablando de cualquier cosa en viva San Francisco. La última vez que tuve frente a las cámaras con él fue en su programa a través de las redes en un sistema de televisión cómo se llama Universal TV creo que se llama verdad Yerian? Eh, sí, universal, eh, eh, universal, universal TV algo así. U U televisión universal como Universal TV y que me llamó y me, y me entrevistó y cuando le pregunto eh, William, ¿y de qué vamos a hablar en esta entrevista? Dice, ajá, ¿de qué, que tú y yo hemos hablado siempre de cualquier cosa? Sí, William era... Era sí. Bueno, pues definitivamente, sí. yo quisiera recordarlo con cariño, como, como, como es ser, con sonrisa, reírme, pero no puedo. Es difícil cuando alguien tan cercano se va. Vamos a ver esta llamadita. Buenos días. Buenos días. Lamentando la muerte de William. Se habla la licenciada Juana Santos, que me haga el favor de decirle a todos los socios que nosotros cancelamos la fiesta del Día de San Valente por la muerte de William, porque William fue un buen colaborador ¿Cómo? con el Club del Mayorista. Así es. Y felicidades en su programa. Gracias, Juana. Gracias. Muchas gracias. Así es que ya lo saben los socios de Azocoframa, sí. la fiesta del 14 no va, producto de la muerte del comunicador William García. Bueno, Hay otra llamada. Buenos días. Bueno, vuelva y llámenos. Bueno, Tenemos sí. en aquí varias personas que nos han escrito, lamentando sí. y escribiendo. Sí. Está ¿no? está la Vamos a ver la llamadita. Buenos días. Sí, buenas. Algo, buen día. Sí, buenos, buenos días. Buen caballero. <coughs> Oiga, es eh, para darle la noticia de que ya en Pimentel, gracias a Dios y al PLD nos están poniendo este pueblo para vivir un poquito digno. Nos lo están asaltando. se tiene foto eso, de eso? Qué político. Eso era una necesidad. Eso era una necesidad que teníamos aquí en este pueblo. ¿Tiene foto? Porque el PRM... Prácticamente, cuando había un hoyito, lo tapaba con escombria. Pero, pero mándanos la foto. Si tiene foto pero el pero, ayuntamiento. Aló, que si tiene foto está, de, de las cámaras que nos, o sea, nos la envíen. enviándola por WhatsApp la fotografía para no, presentarla. Pero ustedes, ustedes pudieran venir. Uno, ustedes sí. que ver el que ahora que es ahora. Que que sí amigo, ¿usted tiene WhatsApp o tiene alguien que nos las pueda mandar por WhatsApp? Ese número que está en pantalla. Mira, nuestra gente de Pimentel, que salga ahora mismo al frente y tire foto a la calle y mándanosla. Sí. A ver si es verdad que están faltando. Le, en le habla Niño, le habla a Niño, un dirigente de aquí. Bien, cómo Pero no, gracias sí le digo Niño. que no es por política, sino que necesitábamos ese programa de asfalto aquí, porque estábamos huérfanos. Cómo no, huérfano. gracias, gracias Niño. A, niño. a la bueno. gente, simplemente el que nos mande fotos foto ahora por WhatsApp. Vamos a ver, ver si es verdad que están asfaltando. Buenos días. Llamadas? Sí, buenos días. Buen día. Suerte. Su sí. Adelante, Figueroa. Tenés? Muy a su bien, orden, bien, José, bien. muy bien. Bueno, como siempre, felicidades por el desarrollo de ese tremendo programa que ustedes siempre hacen en la mañana. Muchas gracias, gracias, muchas gracias. Hoy, básicamente, con luto, pero con mucha, a la vez, mucho orgullo de no tener, nosotros haber tenido entre nosotros Alguien que le haya dado tanto a San Francisco de Macorís Y que le dio tanto de una forma, por decirlo así, gratuita. Porque William García era eso. William García era servicio. Era vocación. Era pasión y amor por lo que hacía. Cuando yo me inicié en la televisión, inicié un programa que se llamaba sugerencias con Francisco Luciano. Sí. En la calle me encontró y me dijo, voy a hacer un anuncio que va a tener una característica muy buena. No va a tener que pagarme ni un centavo por hacerlo. Y ese era William. Ese es el legado a nosotros todos. Hoy debemos de multiplicar porque mientras tanto estamos llorando algo normal, se, sintiendo la pérdida, hay otros que como yo estamos pensando en cómo prolongar ese legado que él le deja al país, no solo a San Francisco de Macorís, yo siempre dije que William era un, era un producto internacional, así como él lo decía de vez en cuando, pero con unas raíces demasiado atadas a... San Francisco de Macorís. La frase realmente era eh, eh, producto de calidad de exportación. Sí, eh. sí eh, realmente era así, pero la connotación era, era el producto. Por en sí, William creo que siempre trascendió. Para mí él siempre trascendió entre, entre todos. Siempre William fue la luz. Claro, claro. En su trayectoria. Y a qué imitar ese ejemplo llenarnos de orgullo e invitarlo todo Y creo que esas personas nunca mueren, siempre están presentes. Así es. Así es. Muchas gracias. Gracias, por gracias por tu intervención.